Hola, hoy les mostraré cómo usar VH Express. Luego de haber creado una cuenta, ingresamos a la aplicación con usuario y contraseña. Aquí podemos ver la pantalla principal, sin montos vigentes. Nos vamos a emitir boleta, ingresamos el root del receptor. En este caso, los datos se completaron de manera automática por ser receptor recurrente. Seleccionamos que la retención la hará el receptor. Agregamos las prestaciones junto al precio unitario bruto. Pueden agregarse hasta 10 prestaciones. Para este ejemplo utilizaremos 2. Una vez ingresados los datos, el sistema nos indica la retención y el total líquido. Presionamos emitir y listo. Ahora veremos nuestras boletas emitidas en donde podremos descargar el PDF y ver que todo está en orden. si ahora vamos a la pantalla principal, veremos que ahora tenemos boletas vigentes. Emitiremos una boleta nueva. Los datos, casi los mismos, y cambiaremos que la retención la haremos nosotros. Presionamos Emitir y nos llevará nuevamente a las boletas emitidas. Vamos a ver la pantalla principal y veremos la retención a pagar debido a la selección hecha la última boleta. Volveremos a Boletas emitidas para mostrar que en acciones tenemos opciones de enviar boletas por correo por WhatsApp, copiar el enlace público, imprimirla si tienes WebSocket en LibreDT instalado y también anular en caso de que nos hayamos equivocado. ¿Qué es lo que haremos ahora? Al presionar anular aparecerán los datos de la boleta y deberemos seleccionar el motivo de la anulación. Presionamos anular y listo. Si ahora vamos a la pantalla principal nuevamente Veremos que no tenemos boletas vigentes y que están todas anuladas. Con esto, puede ver lo fácil y simple que es hacer tus boletas de honorario electrónica con BH Express.